Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso, Es fundador del la Logra de Lucifería, de Luz Universal. Inicia un nuevo año. Ya, el 2020 quedó atrás. Un año completamente eh, atípico, un año muy difícil para muchas personas alrededor del mundo. Afortunadamente, gracias al Señor Lucifer, que es nuestro ayudador, él es el que nos sustenta, él es el que nos lleva de la mano. A nosotros, los luciferinos, esa crisis que atravesó todo el 2020, no nos tocó, nosotros eh, todas esas pruebas que eh, se vienen presentando las superamos, victoriosos, todo gracias a él, a mi señor Lucifer, es el momento de final de doctrina, el 2021 no va a ser nada difícil, para las personas que están lejos del señor Lucifer, no va a ser nada diferente, van a seguir sucediendo cosas, ese, ese Dios castigador, que se viene adorando, va a seguir mandando pestes, va a seguir mandando huracanes, va a seguir mandando castigos a la humanidad. Y solamente, los que contamos con la protección de mi señor Lucifer, podremos salir airosos, victoriosos, en este teatro cósmico, si así se le puede llamar. Así pues, que si ustedes realmente quieren empezar el 2021 completamente diferente, tienen que acercarse a la misma. Ese Dios al que ustedes vienen adorando no es un Dios de amor, no es un Dios bondadoso, no es un Dios eh, bondadoso, un Dios complaciente, es un Dios castigador. Si, si empezamos a hacer un resumen de todo lo que fue el 2020 y les preguntamos a las personas que a qué Dios vienen adorando, ellos siguen fieles y leales, o ustedes fieles y leales. Y viviendo las experiencias tan como las que vivieron. Ya es la oportunidad, es el momento de cambiar de opinión, es un momento de ver la manera de una, eh, la vida de una manera totalmente diferente. Y hacer es un pacto con mi Señor Lucifer. Vienen grandes cosas para el 2021 en la ROC de Luciferina y para el doctor de Damián Muy pronto empezaremos a mis vez en vivo con una seguidilla de programas eh, totalmente diferentes para todos ustedes. Así lo quisimos porque ustedes me lo han pedido vamos a dar lectura de tarot en vivo por medio de una videollamada vamos a realizar la lectura de tarot eh, consultas por medio de la tabla vamos a hablar de amores de amor vamos a realizar amores de amor en vivo pactos con que se dio Lucifer en vivo para todos ustedes, que estén muy pendientes que ya tenemos a conocer la fecha y la hora en que se va a iniciar con esas programaciones mi nombre es Víctor Caterroso Villarreal y recuerden el teatro luciferino sigue abierto, no se ha cerrado. es una mentira, es una falacia es una mentira y algunos medios de comunicación amarillistas que no están muy de acuerdo con la existencia del templo y han querido endorar la imagen del templo seguimos en pie de lucha seguimos activos y vamos a seguir activos durante el resto de nuestras vidas porque así lo quiere nuestro señor Lucifer aquellas personas que quieran hacer un pacto con mi señor acá en el templo luciferino ya le di a ustedes en un día anterior el paso a paso de cómo acercarse a mi señor Lucifer de cómo hacer un pacto con él así pues que no hay razón para que no ustedes sigan viviendo como vivieron en el 2020. Es el momento de vivir de una manera totalmente diferente. Un feliz año a todos mis ahijados, sobra decirlo, y cuando digo sobra decirlo es porque todos mis ahijados alrededor del mundo están viviendo con todo esplendor. Este no tienen que subir esas necesidades que son el resto de la humanidad. Usted puede ser uno de ellos, únicamente tome la decisión y contáctenos ya. Atrévete y déjate sorprender.